Chicos con Pupana Sin querer Hice de esto un problema Sin querer Hablé con rabia Y te lastimé Y ahora siento Que puedo perder Y no quiero perder Que tu amor esta vez Bajo del burro al que me monté Vos sos mi esencia y te quiero ver En mi amanecer Vengo Vengo a buscarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte La última vez que por dentro sangré, ya abrí la puerta y lo liberé. Séntate acá para explicarte bien y decirte que quierote. Quisete y siempre, pero siempre te querré. El mismo mar al que le lloré. Cruzaste vos para regalarme ojos para... Vengo, vengo a buscarte Vengo a decirte Vengo a abrazarte Vengo, vengo Vengo, vengo, vengo a buscarte Vengo a decirte Abrazarte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 Vengo a buscarte, gracias.